Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes, hoy lunes 6 de mayo del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana, les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir el contenido de mañana en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis local, nacional e internacionalmente, en este mundo globalizado, yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañero Francis Rodríguez estaremos llevándole toda la incidencia de hoy, que hoy vamos a tratar del accidente que ocurrió en la Universidad Nordestana, del operativo del Intran montado allá en, en la salida en agua acerca de los neumáticos y también tendremos en la entrevista del café caliente al doctor Moricete hablando de esta campaña preventiva y de vacunación contra el sarampión y otras enfermedades. Esto es de mañana, gracias a Telenor Canal 10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 Las condiciones estarán con un tiempo estable, relativamente estable, poca nubes. En ocasiones, campo nuboso arrastrado por los vientos alicios. Hoy hay un sistema de alta presión que está provocando que hayan pocas precipitaciones en toda nuestra geografía nacional. No, no obstante, vientos alicios aportan humedad que puede producir aguaceros débiles, a moderados en la región noreste y cordillera central. La temperatura seguirá calurosa, el verano está entregándole pronto a la primavera y se aumenta la cantidad de radiación solar a medida que nos acercamos a la primavera. Mantenga el uso racional del agua, necesitamos cada gota cuenta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 La verdad es que la temperatura ha variado. Sí, sí, ha variado. Se siente ya... Ayer fue un sol okay. espectacular. Y también el calorcito, ya ya se... cada vez se agudiza más. Entonces ya la primavera entregará a la, al verano. El verano a no, la primavera. Al verano a la primavera. sí. sí. Bueno, entonces, eh, tenemos de inicio... Que lamentamos el hecho de que nuestra Casa de Altos Estudios, Universidad Católica Nordestana, se vea envuelta en una situación en que dos jóvenes, al parecer dicen, al saludarse, aunque se investiga, se fueron eh, escalones abajo. No sabemos si la parte noticiosa tiene las condiciones que una de las jóvenes estaba un poco crítica. Sí, eh, eh, redacta las la operaciones, las intervenciones quirúrgicas que ha tenido, todavía hay una de ellas que le falta una intervención en el brazo, y est, esta joven que fue con emoción, eso es lo que se sabe, ¿verdad?, a saludar a la otra joven, eh, en, el, en, el, en el encuentro entonces del abrazo, Vino entonces eh, la volcadura hacia hacia abajo, desde el segundo piso de la Universidad Católica Nordestana. Y la otra, por no dejar cara a la otra, bueno, pues se fueron las dos. Y ahí se vieron los resultados lamentables. Angelis Sandoval, una de las jóvenes que cayeron del segundo nivel de la UTNE, y ella da algunas declaraciones. Acerca de cómo fue eh, eh, el caso Cómo cayó de un segundo nivel de la universidad Vamos a escuchar las declaraciones de Angeli Sandoval Y luego escuchamos las declaraciones de Maciel Hernández, hermana Escuchemos a Angeli Sandoval, una de las afectadas eh, La vega mía estaba sentada en el porito, en el edificio P Donde todavía no había hierro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 y eso tiene un sótano abajo por lo que ya no vale el pues, por el primer piso eso ya es un segundo piso entonces a la caída de mayor me tuvieron que sacar el vaso pues porque me rompió mi tapita y, y operarme la nariz porque hacer una reconstrucción porque tenía la nariz de aquí también tenía otra otra herida que es profunda y me falta la operación del brazo o sea golpes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 Bueno, ahí estuvimos viendo las declaraciones de Angeli Sandoval y su hermana Maciel. Eh, la razón es que en una ocasión la universidad fue supervisada, Francis, para asunto de lo que es la seguridad. Y una de las recomendaciones que se le hizo, según tengo entendido, según informaciones recibidas, fue que las verjas que hay en los pasillos fueran aumentadas de nivel fueran aumentadas de nivel. Y se hicieron algunas eh, reconstrucciones, se hicieron algunas reparaciones, se pusieron algunas verjas a los niveles recomendados, pero aquí en este lamentable eh, accidente, que bien dice la hermana, que no hay ningún tipo de riña ni de problema, simplemente son buenas amigas. Imagínense las emociones de la juventud. Y, y cómo pasan estos casos lamentables, se fueron por encima de la verja, de, de, de la pared lateral que protege el pasillo. Entonces hay que tomar correctivos en asuntos de seguridad aumentando estos niveles para evitar que esto vuelva a suceder en todos los lugares, en todo el perímetro, donde quiera sea necesario para preservar vida me dicen que hubo muy buena actuación de los paramédicos, que hubo muy buena actuación también de las de la ambulancias que estuvo uh, presente. Fue un reportaje hecho por Arizmendi la Antigua, que fue directamente a entrevistar a la joven Angelini, Angelis Sandoval. Mira, nosotros entendemos que la Casa de Altos Estudios debe de velar constantemente por los espacios de las edificaciones. Y las recomendaciones deben ser acatadas al instante, porque se trata de movilidad humana, de personas que están movilizándose, que otra cosa, los jóvenes eh, les encanta arrimarse, sentarse en bordes, buscar una manera, si está fuera del aula, de sentarse, que lo correcto sería que se sentaran entonces en la escalinata en un extremo y no en un borde que conlleva peligro. Esperamos las correcciones del lugar y que se superen estas dificultades y que las jóvenes salgan eh, Definitivamente recuperada del todo. En segundo tema, ya la Intran inició el proceso de revisión de neumáticos. Están haciendo operativos en diferentes lugares. Operativos que buscan dar cumplimiento a la resolución 03. 2019, sí. y que regula el uso en los vehículos de neumáticos en condiciones de 1.6 centímetros o milímetros. 1.5 y 2.5, 1.6 y, y, y 2.5. Sí, correcto. Entonces, esto... esto trae consigo que en cuanto a la movilidad se estará vigilando de que los vehículos rueden por las calles del país en condiciones mínimas de 1.5 y 2.5 los vehículos pesados, se refiere a relieve Uh -huh. Al relieve de las gomas, que es como uno dice, ahí es que está el agarre y sí. la dispersión de las aguas. Pero hay otro caso, Francis, y es que tú puedes tener un neumático nuevo, comprarlo nuevecito, pero si tiene cuatro años ya, ya caducó. Oye ya. eso. Entonces, los usuarios tenemos que tomar muy en cuenta la fecha de fabricación, porque Así si es. compramos un neumático nuevo y este neumático tiene tres años, ya lo que le queda es un año de vigencia. O si lo compramos, que ya pasó los cuatro años, aunque esté nuevo, ya, ya para entrar no sirve. Ahí viene entonces la multa. Y lo lamentable de este caso es la multa que están hablando. Es una multa demasiado pesada. Es que tú no puedes castigar lo que es tu posibilidad. Lamentablemente. Es un país donde aquí no hay sinceridad en nada. No hay sinceridad... En los combustibles, en el precio. Nosotros debiéramos estar pagando el combustible a no más de 160 pesos. Sí. Y lo pagamos sí, claro. a 200 y pico. Sí. Y no lo quieren desmontar. Imagínate. Y eso estuvo para una especie de, de compensación o de condena, condonación de deuda, que lo que ha hecho es que le ha permitido coger más préstamos de lo que nunca nadie imaginó coger. Claro, claro, eso es así. Es decir, que el Estado regulador. Está muy bien que busquemos, que nosotros todos nos organicemos, pero eso también entra en, en, lo que se tiene, en lo que tenemos que tomar en cuenta, el nivel de poder o el poder adquisitivo de los dominicanos. Sí. Y después que el presidente dio el discurso de, de, de subir el sueldo mínimo de ley, que era de, de 5.117 a, a, a 10.000, eh, válgame Dios, Mira, en enero la, el combustible estaba a 59 dólares, el, el, el petróleo, el barril. Sí. Y la gasolina de enero a la fecha ha aumentado 40 pesos. Ahora está a 61. Son dos dólares de diferencia. Y han aumentado 40 pesos. Vamos <risa> Vamos recupero. a escuchar Una llamada. este contacto. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos, días. Días. buenos días, Frank. Buen día. Francia. Sí. tú como abogado, yo te voy a decir algo para ver lo que tú me dices. Si tú apareces con una multa, hermano, de que de en Tamayo, de que Tamayo. yo no es, he ido a tamaño. Sí, Tamayo. Tamayo, sí. es, yo no sé. Otra en Barahona, y yo no conozco a Tamayo. Sí. Ni sé lo que es Tamayo. Y que yo aparezco, de que, que en, una, en un vehículo, en un motor, que andaba con casco y que de bicicleta. Ay, Dios mío. Oye, entonces, yo te pregunto, como yo soy de San Francisco, como yo fui a, a un, un tipo de Amén, un teniente de Amén, y le dije, pero explícame esta multa, porque Óyeme bien. Yo, en mi vida entera, nunca he ido a Barabona, Yo en bicicleta nunca voy a coger para Barahona. No. Porque yo soy de San Francisco, yo soy Serie 56. ¿Y no eres ciclista? Y no, Francis, pero tú, tú me conoces, ¿qué ciclista soy yo, mano? O si sea, yo tengo cincuenta y pico de años, ¿qué es lo que me pongo de bicicleta? Entonces, oye, bien, en ese entonces que me pusieron la multa, la camioneta mía estaba en reparación, que ni siquiera yo manejaba. Le estaba desabollando y pintándola. Oye, para que tú veas lo estúpidos que son la men. Porque sí. son unos, unos malditos, y perdón, perdóname la impresión, Francis. Y fue, oye, estaba en reparación. Y se lo enseñé al teniente que estaba, inclusive la camioneta mía estaba en, en, en la Fortaleza Nueva, ya en lo, en lo azulito, que la estaban pintando y desarrollando. Y aparezco como una multa. Hay una, que, hay una definición clara que el dominicano se le ingenia como sea. Estos yeah. agentes de Ayamé han demostrado que han, col, que han colocado multas. Eh, como si estuvieran cubriendo una cuota uh -huh. y han aparecido cédulas cruzadas que, no, que de hecho tienen la nulidad desde el inicio, porque es simple, donde yo veo ahora lo malo para ti es que el Intran controla los registros en Santo Domingo y desde aquí, desde San Francisco, hay una página que luego te voy a conseguir, el, y me puedes llamar, que ya no las dieron a los abogados, para que comprobemos esa la existencia de esas multas a través de, esa, de ese correo, y te van a mandar eh, la descripción donde se... que me parece que tú la tienes ya, porque ya sabes dónde fue que se te colocó. En, la, en el fiscalizador de tránsito, ahí en la fiscalía de tránsito, vayan y hagan levantamiento de oposición o de, de estar en desacuerdo, que van a colocarlo en el rol de una audiencia futura. Ni va a estar el agente que supuestamente te detuvo, porque en tamaño, en eh, tam, tamaño, no va a venir a una audiencia ni lo van a localizar. Por lo tanto, son infructuosas esas y te la tienen que cancelar la, el juez. La va a desechar porque no tiene sustento ver, veraz, ni nadie que la sostenga, que ustedes se vieron cara a cara donde se te puso una... Me imagino que también debe tener, porque él no tuvo acceso a la licencia, también tiene que ponerte una multa de, de no portar licencia. Claro. Porque lo hacen adrede, al parecer. Porque tengo otro caso que tiene 17, y aquí hemos denunciado... Esa irregularidad. Mira. Que lejos de, que más allá de, de controlar o de regular, abusaron en ese periodo. Y ya hay otras que están desde años pasados. Si ha pasado tres años, usted no debe nada. Sí, pero mira, eh, Francis, esto de Intran, esto, esto, es, esto es un asunto grave. Le han puesto en un es organismo un grave. a un organismo, le han puesto toda la carga y ellos lo están resolviendo. En el camino. Esto es un asunto grave, Francis. Tú compra un neumático nuevo y que ese neumático simplemente haya caducado, le falte un año, ya ese neumático, si caducó a los cuatro años, ya caduca. Ya usted perdió su dinero. Ya usted no tiene derecho a circular con ese vehículo, con ese neumático de cuatro años, aunque sea nuevo. Los neumáticos recauchados, los neumáticos que usted compra usados también, que la mayoría. Eh, compran neumáticos usados. Si el relieve no tiene 1.6 milímetros o no tiene, si es de carga 2.5, ya usted anda en contradicción. Es decir, usted compra un neumático usado y tal vez le va a durar una semana o un mes porque el relieve se le va a gastar y de que le midan el relieve que no tiene 1.6 ya, usted está en, en, en violación a esta resolución de la Intran. Es sumamente drástico. No se ha educado a la población, no se ha educado a la población. La entrada busca con esto, dice, eh, garantizar la seguridad vial de los ciudadanos y reducir los casos de accidentes de accidente en las vías asociados al desplazamiento de vehículos que uno, con neumáticos en mal estado. Pero óigame, de ahí a llevar una medida tan drástica de los neumáticos nuevos, de los neumáticos comprados, usados. ¿Cuál medida tendrá entonces la INTRAN con el asunto de las bebidas alcohólicas? Que la mayoría de los accidentes son por bebidas alcohólicas. ¿Qué por ciento es por neumáticos? Yo entiendo que hay problemas con neumáticos y que hay accidentes producidos por neumáticos en mal estado. Pero de, desde ahí a usted encerrar neumáticos nuevos que tengan menos de, de, de cuatro años y también que el neumático usado debe de tener la medida de agarre de relieve de 1.6 milímetros y si es de carga 2.6, 2.5, entonces venga acá, usted está encerrando y le está dando poco espacio al usuario. Inmediatamente el intran eh, un... un un AME quiera detenerlo, lo va a poder hacer porque alguna cosa va a encontrar. O la fecha ya caducó o el relieve no, no cuadra con lo que dice la resolución. En pocas palabras, no compre neumáticos usados. No lo compre. Y si compra nuevo, que sea del mismo año de fabricación. Bueno, eso yo mandé yo mandé un un enlace, porque hay una foto donde describe la vida del neumático, pero yo voy a tratar de que lo vean aquí, miren, debe aparecer una, una inscripción con el número que dice, en el caso, semana 17, ¿lo ve? Año 16, lo debe de tener. Donde dice semana va a tener un número, puede ser el 8, puede ser el... Y eso es del año 16. Por lo tanto, ese neumático todavía tiene vida. Porque de cuatro años hacia atrás es que lo permite. Ajá. Entonces, el otro, rápidamente, está la inscripción directa de lo que es el, el tamaño o ancho del vehículo. Ese que dice ahí. El 195 es la altura, sí, es el la 55 altura. es sí. el ancho y el aro es el 16 y 87 es la velocidad promedio que aguanta de libras eh, de carga el vehículo. Ahí está. Eso debemos de tenerlo, aparece en internet, debemos de tenerlo al momento de ir a comprar un neumático para que vayamos entonces aprendiendo, porque ni siquiera uno que... Yo estoy consciente que, no que manejo los números de mis neumáticos hace tiempo, pero no le da eh, tanto, porque hasta cuando toque comprar um, una goma usada, es eh, nueva, tiene el problema que puede claro, ser claro. nueva, sin y, uso. No, y tiene cuatro años, ya no pero sirve. Pero si tiene cuatro años. Ya no sirve, de acuerdo al intrante. Bueno. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Hoy es lunes 6 de mayo, 2019. El tiempo eh, se va rápido, y ya casi estamos a mitad bueno, de bueno, año, Francia. en el día de ayer, Félix Sánchez se llenó con Lionel. Yo estuve ahí. Ahí dicen que, que hubo un festival presidente con un discurso <risa> de, de un político, <risa> que hubo de todo, que hubo mucha debe, gente. Debe existir la, la movilidad humana, debe existir con, con creatividad y se trata de la defensa de la constitución y la democracia. Otros dicen que el discurso de que eh, eh, se vio a un Leonel como un poco deseoso de ese aplauso del público. Que aplaudió más de que a los artistas que a él. Bueno. No sé. Ya eso es la percepción, pero el discurso tiene un contenido de lo que nosotros venimos hablando. Sobre todo de que la constitución es la regla, la constitución es la la, el pacto social de todos los pueblos si la constitución dominicana no alcanza a tener el respeto de parte de los gobernantes o de los que atentan el poder nuestras historias serán distintas y oígame que se lo digo nosotros no podemos seguir jugando y poniéndole la mano a, a nuestras reglas y a nuestra carta magna cada vez que nos venga en gana a uno de nosotros. Porque aquí en el, el Mar andamos, dice, lo que debe existir es compromiso de respetar la norma y las reglas. Si se respeta la constitución, ¿se es más estable en la democracia? En todo, en todo es más, de, es más estable. Y lo que se plantea también, desde la frontera de nuestro territorio, una economía insistente débil, una economía que apenas vive y una economía de aquel lado desastrosamente manejada, donde no hay quien lo defienda nosotros seríamos el receptáculo que acargue con toda esa Así es. bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir Hola, ¿qué tal, hermanos del alma? Hola, Fulvio. Hola, A Francis. Aquí estoy, hermano, Hola. desesperado, Presente. esperándote, viéndote, buen mozo, hoy, no, lunes. No, no, no. Okay. Tú sabes que iniciamos la semana, Fulvio, ah. y pues necesitamos ¿verdad? tener todas las energías. Buena energía. Mostrar nuestra mejor cara, porque ese es el compromiso que tenemos con todas esas personas. Que sintonizan a esta hora del día el programa número uno en las mañanas, que es de mañana. ¿eh? Así, hermano. Bendiciones para ustedes y para todos los que nos sintonizan. Vamos inmediatamente, Francis Fulvio, a las noticias en el ámbito internacional. Miren, 41 personas murieron, muertos, en el aterrizaje de emergencia de un avión en Rusia. El aterrizaje de emergencia de un avión en llamas que acababa. De despegar del aeropuerto Mascovita dejó ayer 41 personas muertas fallecidas. Vemos las imágenes donde las autoridades rusas confirman que 38 personas sobrevivieron al siniestro. La tripulación aseguró a las agencias rusas que un rayo había alcanzado a la aeronave en pleno vuelo, lo que les obligó a volver al aeropuerto Y realizar El aterrizaje de emergencia La rusa eh, Aeroflop Sin embargo habló De razones técnicas La línea aérea ya eh Así que ahí está señores, increíble 41 personas perdieron sus vidas En medio de ese fatal Aterrizaje De manera forzosa Miren Opositores pidieron a militares cesar apoyo a Nicolás Maduro. Opositores venezolanos difundieron una proclama en la que su líder Juan Guaidó pide a los militares cesar su apoyo al presidente Nicolás Maduro. De su lado, Maduro instó a los militares a estar listos para enfrentar una posible invasión. Adelante. Que no sean parte del problema, que sean parte de la solución, que se una al pueblo venezolano, que lo que queremos es recuperar la democracia en de nuestro país, Venezuela. El mes pasado visité Cúcuta en Colombia y vi de primera mano la miseria que Maduro ha creado con la ayuda de Cuba y Rusia. Estas mismas escenas de desesperación se ven en toda Venezuela. Esto debe terminar. El tiempo de transición es ahora. The time for transition is now. Y de estar listos y prestos... Para defender la patria con las armas en la mano si algún día el imperio norteamericano osara tocar este tierra bueno señores ahí está miren en el ámbito nacional señores Leonel Fernández realiza multitudinario acto con miras al 2020 así que ahí vemos imágenes de verdad de lo que fue este acto en la tarde de ayer en el Estadio Olímpico de la capital dominicana, donde ahí está Leonel Fernández, bajo la consigna Leonel 2020, así se realizó este acto en el Centro Olímpico. Escuchemos. Dentro del partido de la liberación dominicana, se ha debido a que hemos mantenido una sólida unidad en las filas de nuestra organización. En mi caso particular, en las ocasiones en que me ha tocado desempeñar la presidencia de la República, siempre lo he hecho con un espíritu de inclusión de todos los compañeros de nuestra organización. Nunca, nunca nadie se sintió excluido de nuestro gobierno por el hecho de que fuese parte del apoyo a otro compañero dirigente de nuestra organización. Cuando a mí se me insinuaba, ante la sola insinuación, de que no, de que no incluyese a un compañero dentro de la administración pública porque respaldaba a otro dirigente, mi respuesta siempre fue... No, por encima de todo, es un miembro de la familia del Partido de la Liberación Dominicana. A pesar a pesar de las divergencias actuales y de las diferencias del pasado, no albergo resentimiento ni rencor. Por el contrario, agradezco las lecciones recibidas en los últimos años. Una joven, una joven en Santiago Rodríguez nos conmovió profundamente, nos brindó un testimonio inolvidable, nos dijo, compañero, nosotros cuando salimos de la universidad tenemos miedo, porque nos asaltan, porque nos agreden. Solo le hacemos una petición que en un próximo gobierno suyo por favor no permita que nos hagan daño y yo dije cuente con eso porque será una prioridad de nuestro gobierno defender a los jóvenes a los ciudadanos a los ancianos de la república dominicana de la agresión de la violencia y del crimen pues la sociedad la constitución es la ley de las leyes. La Constitución es la carta sustantiva del Estado. La Constitución establece los límites al ejercicio del poder político. Si la Constitución establece que la presidencia de la República solo se ejerce por un periodo de cuatro años... No podemos llegar al final de ese periodo a modificar la Constitución para seguir un periodo que no está prevista en la Carta Sustantiva del Estado. Esta fuerza, esta fuerza de dos millones de ciudadanos y seguimos contando, se ha creado... ...para defender la Constitución de la República Dominicana. Parodiando a aquí podemos gritar a todo pulmón... ...a favor de la Constitución, todo, en contra de la Constitución, nada. Para defender la Constitución de la República no hay marcha atrás. Para defender la democracia, no hay marcha atrás. Para defender la soberanía nacional, no hay marcha atrás. Para defender el progreso, para defender la calidad de la educación, para defender el acceso a la salud, no hay marcha atrás. Para defender el bienestar de la República Dominicana No hay marcha atrás Porque bajo cualquier circunstancia Es para el 20 que vamos Muchas gracias Algunos fragmentos De El discurso pronunciado por Leonel Fernández ayer Por allí en el estadio olímpico Ante la gran cantidad de seguidores Que le acompañaron en ese acto Y ya ustedes escucharon Con su discurso todo lo que decía el presidente, señores, el PLD. Miren, entrando en el ámbito local, regional, encuentran hombres muertos dentro de una finca, de una parcela, en Payabo, Villarriba. Violentamente fue ultimado el agricultor Manuel Antonio Polanco Santos, encontrado muerto la tarde del pasado sábado, próximo a su parcela en la comunidad de Payabo, del municipio de Villarriba, así que ahí está, según así lo confirmó el magistrado fiscal Teófilo Capellán, el cuerpo de este hombre fue trasladado hacia el Instituto de Ciencias Forenses aquí en San Francisco de Macorís, según expresó el fiscal, el cadáver de Polanco Santos muestra signo de violencia, presenta disparo en su cuerpo, pero hasta el momento se esperan los resultados de la autopsia, hay varias personas que se encuentran detenidas, entre ellas un hermano de la víctima a quien supuestamente se le adjudica o se le dice que ellos habían tenido diferencia eh, por justamente unos terrenos. Así que hay varias personas detenidas, dentro de ellas el hermano de la víctima. Así que encontrado muerto este fin de semana dentro de su finca, en Villarriba, repito, el agricultor, ahí está Manuel Antonio Polanco. Muy lamentable. Como lamentable también es la muerte de un hombre quien perdió la vida tras ser embestido, pues, tras sufrir un fatal accidente, murió la tarde del pasado sábado embestido por un camión en la entrada del municipio de Las Guaranas. José Francisco Hernández Hernández residía en la calle 7 del ensanche Águila, aquí en San Francisco de Macorís. Murió producto de los golpes que recibió tras ser impactado por un camión en la intersección de la bomba de combustible ubicada en el cruce de las Cuáranas. Se encontraba montado eh, en el motor cuando el conductor del camión se disponía a doblar y lo impactó provocándole la muerte. Lamentable ese hecho también Caramba Continuando entonces en el ámbito local regional Aquí fue realizado este fin de semana El primer taller de comunicación inclusiva Los salones de la UCNE se llevó a cabo esta actividad Ahí vemos las imágenes donde la conferencia Repito, los opositores Expositores fueron las, las periodistas franco Macorizana, Clifber Medina y Arienis Reyes, entre otras Escuchemos declaraciones de Yoseli Luis Ovalle, directora de rehabilitación, y el padre Isaac, vicerrector de la UCNE. Adelante.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 tiene alguna discapacidad se sienta excluido o se sienta también maltratado. Hola, señores, las imágenes, ¿verdad? Y las declaraciones de lo, que fue este, eh, de lo que fue entonces este curso taller del cual nosotros participamos en esa actividad realizada, repito, en la UCNE. Así que interesantísima actividad realizada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 Llámenos para mayor información y para servicio a domicilio al teléfono que aparece en pantalla. Porque la número uno, en preferencia, es Agua Randy Live Bendiciones. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. Es todo por el momento. Francis Fulvio, vuelvo con ustedes. Chima, gracias. Gracias, Vlad, y que tengan un feliz día hoy. Bueno. A la verdad, Francis, que esa... Ese aterrizaje que tuvo ese Ay, avión en sí, Rusia. De... Y mira, decir que un rayo... Fue valeroso. Que un el, rayo impacte... El llegar hasta ahí y llevarlo a tierra, aunque se perdieran 41 vidas, pero se salvaron 38. Sí, sí, sí. Eh, que un rayo impacte a un avión, eso es sumamente raro. Porque tienen eh, para rayos especiales que disipan la energía... En todo el fuselaje del avión y, y, y no causa problemas. Uh -huh. Lo impactó en la parte de atrás. Sí. Recién terminado de despegar, bueno, le dio tiempo volver otra vez y aterrizar. Eh, es, ese piloto es un piloto que hay que. Es un héroe. Es un héroe. Que pudo, a que pudo salvar. A, a Y mira cómo aterriza. Aterriza eh, completamente incendiado toda la parte de atrás, con todo lo que es el almacenaje de combustible sí. de las alas. Qué pena. Mira, mira, eh, mira eso, mira, mira eso. eso. Cómo Ahí va en la llegó. pista, eh? Cómo va en la pista. Sí, sí, Totalmente sí. Totalmente con la cola destruida. Total. Y lo pudo aterrizar con todo y eso. Y evacuar la cantidad de personas que evacuaron. Sí, sí, sí. No, no, es un hecho que hay que pedirle a Dios nos proteja y nos libre del mal que a otro le suceda. En la parte nacional. Vimos ahí el discurso de Leonel Fernández y hace referencia e hincapié en que la Constitución, para defenderla todo, para transformarla y violarla, nada. Y son de los gritos de guerra que se ha establecido en esta etapa, como yo digo, que no es la etapa de la reelección, es la etapa de que si se toca, la, la, se hace la reforma y no se toman en cuenta los parámetros que la propia Constitución establece, es peor. Y cuando él hace el relato de lo que él recibe de información de la población, habla claramente de la frontera, habla claramente de que hay una situación de tomar en cuenta que no la ha querido enfrentar de forma responsable el actual gobierno, y es la migración in, incesante hacia territorio dominicano que, vis, que se ve más viable que los otros estados. ¿Sabía? Pero nuestras interioridades que tú decías, está basamentado nuestra economía en préstamo para sostener una vida. Que nosotros no podemos darnos. Eso es así. Que los dominicanos no, la, no nos la podemos dar. No hemos creído. Y ya el presidente Medina, por su discurso, nos colocó de que estamos en, que somos clase media. ¿Cómo lo puede hacer desde su discurso? Fue por decreto que lo diga. Y no desde su realidad. Fue por decreto, Francia. Y nosotros estamos comiendo lo que dice la canasta mínima, siquiera. No, jamás. Tú estás llevando no. 30 mil pesos a tu casa mensualmente, aparte de los otros de gastos. Comida, no. ¿Eh? no, jamás. Yo quiero que me lo digan. Si es verdad que estamos comprando la canasta mínima, cada uno de nosotros, llevando a la casa 30 mil pesos. Jamás. Para decir que somos clase media. Bueno, pero ahí están las botellas, ahí están los Entonces, que gobiernan con él, lo del comité político. Creo que aquí hay una muestra muy fehaciente la clase por media la cantidad de, de personas que yo comprobé estaban ahí. Y en la historia no se recoge que ningún partido o político haya hecho concentración alguna en el Estadio Olímpico, en el Estadio, en la 17, en el pabellón bajo techo. Y que haya la comprensión de que le están mandando el mensaje al otro grupo de que deben de frenar y autoevaluarse. Y autoevaluarse. La propia encuesta que no la quieren soltar, no la querían soltar como está diseñada, está por encima del 60% la, la, el no a la reforma. 68%. Un 70%. Eh, eh, salió hoy ya. Un 68% rechaza Un modificación de la reforma a, a la carta magna, a la reelección. Entonces, nosotros estamos en la etapa de evitar que se nos vuelva a ultrajar la Constitución. Porque después que se defina esto, cada quien saldrá con sus candidatos y cada quien como votante nos haremos nuestra idea por quién hacerlo. Y tú sabes que dice también Galo que el 58.4% está de acuerdo que gobierne otro partido. Y ese partido, Francia, es el PRM. Dice que asuma el rol de, de, de, <risa> de, de, de oposición real, porque es lo que te he dicho. Sí. Lionel es el que ahora mismo, en esta etapa, está representando la oposición verdadera porque ha hecho frenar en muchas cosas a su propio grupo, de compañero. Nosotros no hemos creado los partidos de oposición, no hemos creado en ninguna de las etapas del, del, del país un momento en que el gobierno se retenga o frene y se ponga a reflexionar en qué estamos fallando. Entonces, en esta etapa, por eso que yo digo, no es, de re, no es reelección, esta etapa es de no tocar la constitución. Sí. Ah, que la reforma eso, es solamente eso. para eso. Todavía peor que sea para restablecer la posibilidad de un gobernante que ya la reformó antes y dentro de su mal proceder en aquel momento tuvo la astucia de colocar lo que indicaba la constitución y ese freno que dice la constitución para él mismo. Sí. Ya se estaba sirviendo para él, pero a la vez tiene el freno, entonces ahora no, ahora hay que cambiar, Ya. eso bueno. trastorna y Leonel lo dijo, y ya, llega la dictadura. Y ya en menos de, de seis años ha sido cambiado dos veces, en el día y en el 15. ¿Verdad que esa es otra? Sí. ¿Que somos una constitución de seis años apenas? Sí, sí, ¿no? sí, sí, es que eso no, no procede. Por otra parte aquí Pero dice San... Gonzalo Castillo que quiere más de Danilo. Sí. Por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís, en la comunidad de Los Puentes de Villa Arriba, apareció muerto un... Qué pena, un agricultor, Manuel Polanco Santos. Uh -huh. Manuel había venido de retiro ya de Estados Unidos a cuidar su tierra, a producir su tierra. Lo conozco, lo conocía, un hombre muy trabajador. Siempre concentrado en su familia, de poco hablar, y aparece muerto en su tierra. Pero me llama poderosamente la atención. Que tenga de que, impacto de bala. Y que haya un hermano detenido, detenido. como investigado. Principal, principal sospechoso. Como sospechoso, eso me da pena. Eso eso es penoso, eso es penoso. Eh, por lo que solicitamos a la Policía Nacional al INACID, que todas las pruebas sean hechas, toda la investigación sean hechas para que se pueda esclarecer la muerte de Manuel Polanco Dentro que de pertenece lo... a una familia muy trabajadora. Mira, en la psiquis y en el sentir de los pueblos cuando suceden hechos de esta naturaleza no dejan de tener impacto hay sociedades que ya han superado que están muy sometidas sí. a eso y como quiera Sí, Cuando se pierde una vida, crea impacto. Para sociedades como la nuestra, que ha sido una sociedad, es una sociedad joven. Sí, sí, bastante. Joven. Sí. Y que hemos tenido tantos problemas. Cuando sucede esto, se agrieta más y, y sumar, la, la conciencia social. La, la mamá de, de ellos, eh, de Manuel, doña Nena, que ya es una anciana, Francis. Uh -huh. eh, más de 90, eh, ronda ahí los 90 años, más de 90. Y, y, y pasarle eso, ese hecho de violencia a un hijo que fallece y también otro hijo involucrado en la investigación. Eso es. Eso es duro. Eso es fuerte. Eso, eso es, duro. es fuerte. Hay que confortarla, darle. Pero la familia sentido. tiene sí. un grave problema que, que ni si, que siquiera se tome como sospecha de un de su propio hermano, es que estamos mal, andamos muy mal. Sí, sí. Hay que investigar y ver eh, que se lleve hasta las últimas consecuencias la investigación. Y, bueno. <coughs> Paz mira. también y, y consolación a la familia por la muerte de su hermano Manuel. Bueno. Eh, mira, Fulvio y amables televidentes, ya lo que habían dicho Guaidó de que se iniciaba el proceso de libertad de su pueblo, y infructuosamente lo que sucedió que ha quedado un tanto relegado. Ciertamente que Rusia no otorgó no otorgó asilo a Maduro. Y cuando le propusieron en esas 15 horas que no se sabía dónde estaba y donde había un avión esperando en un avión ruso esperando que abordara. En la rampa 4, la, la rampa de presidente. 4, en la rampa de presidente. Que abordara. Le devolvió la misiva a Rusia diciendo que estaría, si de ir a Cuba no tenía la garantía de permanecer fuera del alcance de los Estados Unidos y este le entregaría. Óigame, ¿qué tipo de relación tiene Maduro con Cuba? De tanta desconfianza pero a la vez Cuba tiene tantos agentes especiales en la protección del propio Maduro. No lo entiendo, no lo entiendo. Pero ahora, Francis, en la reunión que tuvo Putin y tuvo Donald Trump, se dice que uno de los acuerdos arribados es que Rusia retire todo su personal militar de Venezuela y que eso va a suceder hoy. Perfecto. De acuerdo a lo establecido. Y sí, puedo creer que las negociaciones estaban en pie y ese día claro. debió de darse. Y se, se, se, se cree eh, que la esposa de Nicolás Maduro... Está aquí en Punta Cana, porque el avión que estamos hablando está aquí, aterrizó en República Dominicana. Y que nosotros tenemos un gran número de ciudadanos venezolanos residiendo actualmente, producto de la crisis que hay en Venezuela. Esperamos que la transición sea de paz, que ya no sea de más vidas, que las vidas ofrendadas en Venezuela sirvan de base para que no se vuelva a suceder y que de una vez y por todas exista un gobierno que gobierne con, con el modernismo planteamiento de democracia inclusiva, social, política, pero sobre todo que la riqueza de ese país no sea la gavilla de un grupito, sino que sea para uso eficiente para su propio pueblo y para los pueblos del mundo, porque las riquezas compartidas en la forma que lo hizo Hugo Chávez, a nosotros en un momento nos favoreció. Sí, cuando estaban los precios altos del petróleo. Pero, Debemos reconocer Como aquí Que no debemos de entregar Ni regalar Lo que mínimamente la naturaleza Y la vida nos ha permitido poseer claro. Mira lo que tenemos de oro Mira lo que tenemos De ferroníquel Y de, y de plata Y de cobre, cobre cobarto Y sobre todo mármol También. Es decir Que debemos de saber Eficientizar la riqueza la minería en principio ciertamente es perjudicial para la salud medioambiental porque no existen métodos para socavar la riqueza de los suelos sin que se hagan cráteres y se rompa bosques. Pero si lo hacemos, que lo hagamos con carácter para salir de la pobreza y que verdaderamente lleguemos a ser una sociedad donde se defina la clase media, la clase alta y la clase Menos pudiente y que haya oportunidad de alcanzar la arriba para que todos tengamos la igualdad de, de calidad de vida. Sí. No unos y, y, y no, no uno tan <coughs> menos. Y no dejarnos el pasivo ambiental, simplemente ahí la destrucción, sin nada de reivindicación para el pueblo. Mira, lamentar por la muerte del, la, del señor en las guardas El accidente. No, no tuvo la previsión de que iba girando a la, a la, a la, hacia uno de Pero ese a la camión de que iba a alta velocidad lo mata y sigue y en fue que lo agarraron al camionero es que no hay conciencia no la irresponsabilidad del conductor señores no hay conciencia y ahí no se puede decir que él tenía peligro de, en no, su vida no, no, no, no. no jamás señores L.I.R. está de madre LIR está de madre. Sí, en este mes de mayo, todos los regalos para mamá, todo lo que mamá necesita es fiesta de mamá en LIR Comercial. Aproveche las ofertas del mes de mayo y ponga feliz, todo feliz a su mamá, todo lo que necesita en su hogar. Precios cómodos, hasta 24 meses para pagar esta estufa continental Platinium. Antes, 7 eh, ahora 7.995 pesitos y gratis Todo el kit de instalación, regulador, manguera, arandela de seguridad Todo, transporte gratis L&R comercial se lo ponemos fácil para que usted haga feliz A mamá, donde todos califican en L&R comercial Y recuerden que sus neumáticos son la garantía en las carreteras Por eso Triangle Descubre la innovación y tecnología que te brindan las gomas Triangles, esas que llenan de tus expectativas en la carretera. Neumáticos Triangles, distribuye Grupo Cometa. Y saludar, Clínica Dental Dr. Vargas, si usted quiere tener una buena salud bucal, si usted quiere tener prevención y rehabilitación, Clínica Dental Dr. Vargas, las manos expertas del Dr. Vargas, también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro. Cirujana bucomacilofacial, las manos de seda, con servicio en INEME y también en Salcedo. Clínica Dental Doctor Vargas, en la calle 27 de febrero, número 62-809-290-7383-829-766-1666. Clínica Dental Doctor Vargas. Ahora sí. Vamos a saludar en Pontón, que nos, tra... nos, nos saluda desde. Pontón, Damaris Hola Damaris, buenos días Francis y Julio Es lamentable la situación que estamos pasando en Pontón Tenemos meses sin agua y no tenemos esperanza alguna Señores, la realidad es Damaris, lamentamos Pero se está supuestamente resolviendo el tema en Inapa Según escuchamos al ingeniero la semana pasada para ya proveerte el apreciado líquido, incluyendo la denuncia de los que han estado paliando la situación, que son los camioneros que llevan el servicio. Pero INAPA, en Pontón, tienen que tomarlo en cuenta para que ya tengan su solución. Ángelo, San Francisco, buenos días, querido equipo Noticias. Quería agregar un comentario acerca del tema de las gomas. Quería decir que así como el gobierno ha hecho mandato de rechazo de gomas usadas o pasadas de fecha y caducidad y multas a ciudadanos por la misma, también deberían designar una agencia especial que revise la carretera mal construida, de poca calidad y que no cumplen con los parámetros de seguridad para ser transitadas por las conductores y transeúntes. Muchas no tienen luz, muchos ellos tienen un, cana, un canal de, a la orilla, son... Barata, sin baranda Sin señalización apropiada Y sin buscando información No termina hoy Muchas gracias, muy buena Ángelo, es cierto Tenemos que ir de la mano Con las soluciones de la goma, Pero también con tener mejores Carreteras mejores claro, claro. Y las carreteras con mayor seguridad sí. El número que termina 1849, veo que es de, Del extranjero De la diáspora En este en el extranjero. Buenos días por este medio. Quiero denunciar que andan dos sujetos en un Sonata Mamey, atracadores de los cuales yo fui víctima. Ojo, pueblo. Bueno, nos gustaría que nos mande la información en qué área fue usted atracado. Tenemos una llamada antes de irnos. Buenos días, buenos días. Buenos días, Francis. Le habla Rosa Martínez. Rosa, buenos días, buenos días. Rosa. Buenos días gracias por llamarnos. Eh, estoy en su visto programa. Sí. Yo quiero poner una denuncia. Yo estaba ayer en el cementerio municipal. Las ¿En cuál Mercedes, de ellos? En, en las Mercedes. No, Mercedes. Por favor, ¿usted se cree que nosotros merecemos tener un cementerio con tanta basura, tanto ataúde en el medio, escombro, hierba, que no, que no ha ido por donde cruzar a ver uno de sus familiares? No, no es posible. Eso no. Toda autoridad municipal, yo lo dije cuando entré por primera vez Pero a la ese, sala. Pero ministerio fue remozado, lo han dejado abandonado. No, es que, es que falta la, la de los mantenimientos, lo que es la voluntad de sostenerlo en las condiciones que fue remodelado, porque ahí es que se pierde la inversión. Sí, sí, Pero le voy orgulloso. a decir algo, la autoridad municipal, la autoridad municipal que no garantiza el descanso definitivo de nuestros seres queridos, no tiene, no tiene, óigame, posibilidad de ser reconocido por sus buenas acciones. Siempre tendrá el lastre de que no tuvo la capacidad, de que el campo santo donde reposan nuestros seres queridos no está resguardado porque ellos no le ponen la atención, es cierto, y me uno a tu queja y por eso estoy haciendo este comentario bien, uno de los graves problemas de las administraciones y que creíamos que esta que iba a superar la de Félix que tanto la criticó no ha podido alcanzar el mínimo de seguridad en, el, en, en ese camposanto pero sobre todo en la corrección de que las exhumaciones tienen que tener un carácter de organización no pueden dejar de tirados los Taúl, si es que se están llevando a un lugar común claro. Pero tampoco lo pueden hacer Por motu propio Sin decirle a la familia Que se va a movilizar claro. una bóveda Por más que se haya vencido Los cuatro años que le dan en, en el ayuntamiento Para cobrar Porque hay unos negociantes Que son los que han hecho ese desastre Y se lo han permitido Y todavía hay negociantes de la época de Félix Que están ahí Y que están relacionados al gobierno municipal Hoy eso es una mafia, que debemos de erradicarla, viviendo del cementerio. Bueno, esto es Bandido. de mañana. Manténgase ahí, en breve volvemos con más contenido. En el Café Caliente, el doctor Morissette estará hablando de prevención del sarampión y otros asuntos de salud.